Muy buenas a todos Aquí vuestro hombre bandolero 7.0 Continuamos aquí Con Abby En del A parte 2 ¿Vale? Llegamos aquí al puerto Está lloviendo ahora Así que vamos a ver Con la Abi que le falta la mano Con la mala esta Vamos para allá y para abajito Encendemos la linternilla. Ya se nos ha hecho de noche <risa> Bueno Ojo aquí, ¿eh? Con la, con la hermana esta Hola madre. Con la malla esa. Vale, viene por aquí. A ver si se nos va a quedar atrás o algo. Venga, a ver qué encontramos. Por aquí, por el puerto. Ya empezamos. Y nos matamos. Entonces... ¿Dónde? Aquí hay una... Barandilla, pero no sé, está así. No, por aquí. Vamos ah, bueno. a ver, el ascensor. Peligro que se puede caer con el peso, ¿eh? Estas no miden bien los no saltos. A ver, bueno, bueno. No necesita ayuda, se quiere bailar por sí misma. Con un brazo. Ahí está. Cuidado. Estamos con el modo escucha. Parece que no hay nada por aquí. Venga. Vamos a ver. Como llegamos a tu pueblo de una pieza, Podemos usar los puntos ciegos que hay por la costa. Después seguiremos las carreteras. Ahí hay algo ya. Seguro. Es nuestra mejor opción. Bueno, vamos a ver. ¿Crees que Lev cambiará de opinión? Un poquito de alcohol. ¿Sabe dónde se está metiendo? Pero Mira ahora si hay algo más por aquí. Bueno. madre. Uff. A ver. ¿Cómo accedemos? Eso que mirarlo tolo. Ahí para, dejar, para no dejarnos nada Bien, monedita Luciana Ok Ya tenemos, 1813 Otro estado que tenemos ahí Vale Y tenemos palo nos bueno, habíamos quedado sin, sin arma cuerpo a cuerpo Es un tablón nada más Pero lo podemos ahí Unir un poco Así que vamos a ver Cositas por aquí o algo Al principio parece que no Aquí es donde venimos o algo que... Creo que sí, ¿eh? Vale, no hay nada Venga, vámonos Eso ya lo hemos descubierto Había más cositas por aquí Ahí, ahí Vamos a ver Estamos llenos. Aquí. Suplemento y explosivo. Muy bien. Vamos a ver. El palito, yo creo que podemos mejorarlo. Vale. Hasta que tengamos otro mejor, pues tendremos que, que conformar con este. Ven. Ahí lo tenemos ya mejorado. Así que bien, y aquí ya tenemos 55, me interesaría este también de la claridad, no sé, para que aparezcan con mayor claridad. Tienes más rápidos también nos vendría bien, este ya lo tenemos. Y más bombas caseras ¿Qué hacemos? Yo creo que esto está muy bien Aumenta la eficacia al fabricar bombas caseras Produce más con los mismos recursos A ver, dirección del impulso Para fabricar más dagas Este también me interesaría Lo de las daguitas, pero bueno y la salud, claro está. Venga, vamos a darnos el de la bombita y ya nos daremos más adelante del otro. Aprendemos aquí esta. Vale. No puedo. Me paso. Bueno. Tenemos ya ahí nuestro palo mejorado. Así que muy bien. Ojo, que hay más cositas por allí adelante. Todo para mí. Ahí está. Miro por si podemos fabricar algo más, que creo que no. Vale. Perfecto. Por aquí, por el bosque o algo, no sé Un camino por ahí, parece que no Ojo no hay Nada A ver por dónde subimos ahora por Aquí no, eh A ver Bueno, nos ayudemos o algo parece era por aquí por el agua pues nada a nadar es tarde la pobre ahora para dónde para que tirarse Dice que por ahí por aquí no lo sé si pues si sí, me dice que por ahí que haya nada por ahí pero... pero es más factible subir por aquí no o no allí hay algo ¿eh? parece no sé por qué me deja subir aquí no lo sé ¿eh? ¿dónde? en el barco. Sí. Bueno. Hola, ¿qué tal? Welcome. Siete partes, ¿vale? El fusil que lo tenemos lleno. A cargo. Estamos. pasa esta? Ah, vale Por aquí ni cubre ni nada Hello, Nissan Sawan Vamos a ver Subimos por aquí Welcome Welcome to my channel Vamos a ver Hacemos un pequeño esfuerzo Que estamos por aquí Vale Ya estamos aquí con la o la camarita Vamos a ver Venga La otra pobre tiene un brazo nada más, tío Está hecha polvo Ok Venga, vamos a ver. No creo que haya nada por aquí. De valor, digo. O oh, si. Sí. Yo le doy por si acaso. Vale, no hay nada. Nos agachamos. Creo ¿Es que vamos a salir nadando al final o qué. Vamos a ver. El oleaje. Tenemos el mar ahí, ¿eh? Bien se oye la olita están al otro lado. Sí, sí. Solo hay que volver a la carretera y rodearlo. Vale, me parece bien. Venga. Animaciones que tiene la Abby, ahí tocándose el pelito, el cuello. Venga, hay que ayudarla esta, ¿no? La pobre. Va subir sola, tío. A Yara Venga, hombre, ya te ayuda un poco. Ahí. Venga, a ver qué tenemos por aquí ya ahí Parece que nada, ¿no? Ahí, más para adelante Aquí nada Estamos llenos Hay una escalerilla para arriba y Me meto por aquí ¿Hay alguien? Eh, eh, tranquila Aquí, la notita No vitaminas que hay por ahí también Ojo Aquí con fanático No Que no sé en En inglés cómo será A no es fanático Pero Faltan letras <risas> Girar Vamos a ver Vicky, cuidado, hoy mi barco recibido disparando dos ocasiones Sugiero llevar la trainera mal adentro las olas son impredecibles y es probable que os quedéis sin almuerzo un par de veces Pero es mejor que recibir un tiro de un escar Deberíamos luchar por recuperar el criadero <ríe> Adentrarnos en territorio escar, así es una locura ¿En qué narices piensáis? Después de este turno quizás podamos pedir que nos re reasigne Prefiero pelar todas las patatas del mundo antes que estar aquí otra vez Por favor, ten cuidado, nos vamos en casa ¿Qué? Ponen ahí a pelar patatas, ¿vale? <ríe> bueno, no sé lo del... Lo del ahorcado... Venga, A ver, este, este Nada, estamos llenos de alcohol Ese también, tío El botiquín que Me di otro y Me curo entero Ahí Y cojo el otro Ahí está Y así no gastamos Venga, venga Ahí que necesito muchas partes Estamos llenos, es lo malo y no puedo fabricar más. Pero bueno. Mi intención era fabricar de esta. Pero no me deja. Porque nos pasamos. Venga, ahora abrimos la puerta. Ahí está. Ya me lo sé. Que están las puertas cerradas. Y entro ahí por la ventanilla. Venga, vamos a ver. Yo supongo ya que por aquí por la, por la escalerilla. Vale. Aquí no hay más nada. Ahí está cerrado, ¿vale? Va lloviendo ahí? Una tormenta que no vea. Bueno, vamos a ponernos a salvo. A ver si llegamos a la carretera o qué pasa. Vamos. A ver, a ver. Disparo. Disparitos. Cojo una y No, yo puedo ayudar. Esta vez no. Yo me ocupo. Ahí ya cuida ahora de la Yara. Llevamos un tiempo ahí cuidando de, de estos dos. Este y del hermano. ¿Traemos al hermano? ¿El hermano perdido o qué? Bueno, vamos a ver. Los tirillos estos. Ahí. Este teníamos mirilla ya, ¿o qué, tío? Sí, sí. Uf. Qué rico. Ven, a ver, a ver cuántos lobos de estos tenemos que cargarnos. Ahí están muriendo todos algo chillillos por ahí. Vamos a ver el paisaje, como. Como nos favorece o. O viceversa. Vamos a ver. No sé ni para dónde tengo que ir. Ahí parece que no. Sí, sí, por aquí. Ya me ya llama ah vale que el money. Uh, uh, uh, lo hay ahí eh nos ha salvado joder no ese francotirador es un profesional nos ha salvado apareció no este juego con el Franco envié a alguien a por refuerzos deberían estar en camino el mexicano Saludos a todo México. ¿Por Nos ven por allí. Ayudarás a matar Malo es el horario, que allí es de madrugada. Bueno, vamos a ver. Luz no hay. Vale, tenemos que averiguar dónde está el colega. Putos intrusos. ¿Qué tengo que ¿Qué hacemos? Tendremos que... ¿Qué? Me ha pegado aquí un tirazo, ¿eh? No lo sé. Y... No tengo ni idea por dónde andará mani <risa> ¡Menudo tirazo me ha pegado! Vamos. Sí lo veo, tío. ¿Para qué? Sí. Sí. Síganme. Abajo. Oh, como le pida. Yo. Yo no podemos, no podemos, eh. Ah, Hemos fundido ya, ¿eh? Tenemos que ir cuerpo a tierra, ¿vale? Me doy otro. Otro botiquín, porque madre mía, ahora que me ha liado el colega. Venga, cuerpo a tierra, que le guía la la espalda. Vámonos. Ahí. A ver si me das Así no me va a dar Tiene que estar por allí donde el foco y tal A ver si llegamos Ya le tengo ganas Supongo que no habrá nada Venga, cuerpo a tierra No sé si por aquí estamos muy Muy al descubierto Voy a intentar por aquí Decía yo lo del terreno Que nos puede favorecer o no Vamos a ver, no pasa Aquí no pasa. Bueno, se supone que estamos invisibles aquí, ¿eh? Vamos a ver. El manny no sabe tirarse al cuerpo a tierra, pero yo sí. Supongo que habrá que... Mira, este el equipo. Es ese. Mira, pero el manny se sí ha pasado, tío. El manny sí le deja y a mí no. Venga, manny. Hacemos. Vamos, cuál serpiente Venga, tú avanza, Mani. ver, Manny Vamos a romperle el foco Tiene ahí un foco muy chungo Uf Vámonos, sí, sí Está allí en el puente, eh Ya le, ya le he descubierto, eh En el puente Yo supongo que tendremos que avanzar más y el maní se va para allá Mira, si sí sabe, si sí sabe tirar su cuerpo a tierra El maní <ríe> A ver, hombre Estuvo ahí en las fuerzas especiales de México Venga El foco ese nos tiene infastidiados ¿Qué nos puede pegar otro tirazo? ¿Qué hacemos, maní? Hay que seguir para allá le rompo el foco o le tiro desde aquí. Está muy lejos. Ah, vale. Ahora munición. <risa> vale, vale. Es que menos de rifle tiene el colega, ¿eh? Venga, cuerpo a tierra. Hay que avanzar más. No sé el mani cómo se le ocurrirá. Ese. Lo dispara. sí dispara. Y tiene munición infinita, ¿eh? franco ha tirado este, maldito. Venga, aquí detrás de la ambulancia estamos seguros. El ruidito de, de estar agachado no ves Supongo que por aquí. Vale. ven Ven, Eh, eh. Está el mani allí, tío. Creía que era uno malo. ¡Eh! ¡Por aquí! Ya, ya. Agáchate. Ahí. Ojo que me ahogo. <ríe> ¡Agáchate! ¡Que no funde! Venga, aquí lo vamos a lo extracutar o algo, yo que sé. Vamos a ver qué hacemos con la cajita esta. Lo usaremos para cubrirnos. Vale. Detrás de ti, vamos. A ver si me lo puedo llevar para acá. Y creo que por ahí por la rampita esa. El carro se cae a trozos. ¡Date prisa! ¡Va! ¡Va! ¡Corre! Vale, podemos, podemos cambiar el martillo por el palo. Pero bueno. Venga, vamos a cambiarlo. Vale. Pasamos del palo. Y me hago martillito. Ok. Ahorita un poco. No sí. Sé. Por aquí. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Me parece que tenemos más acción. Venga, ya estamos más cerca, ¿eh? Uy. a esto, ¿eh? A los. Lo... Sí. Prepárate. Ahí vienen. Se los cargue el mani, ¿no? ¿O qué? El otro nos va a fundir, tío. A ver, habrá que irse por aquí. Ojo que vienen, ¿eh? No creo por detrás. Oh, Dios, me ha dado él. Cuídame, macho. Me están reventando. Vienen. No es más, eh. No Vamos que agarrar munición de esta también, eh. Mirazo Le he pegado a este también Venga, maldito ¿Qué? me tira al suelo, ¿no? Está <ríe> por allí, por el puente. Venga. Por aquí. ¡Ya voy! Este tipo no va a parar. Tienen más, eh. Que viene. Oh, ¡Oh, más Toma bombazo ahí. Está parecido, maní. Vale. Sí. Munición. ¿Dónde que yo. ¿Para dónde vamos? Para allá. Oh, es que tengo luz, ¿eh? Un momentillo, un momentillo. Con las prisas. Ahí, que yo tengo que rellenar. Munición. Venga. Tenemos 13 balillas. he utilizado también el... La escopeta contra estos, pero bueno. ¿Qué podemos fabricar por ahí? Más bomba, ¿no? Sí. Y más munición de este. Está poca más. Pero bueno. Ahí. Y... Cartuchos tenemos. Aquí una bombita. Puede estar bien. Venga, seguimos. Aquí. Y había algo más, creo, ¿no? A ver si lo diviso. Que no lo veo. Aquí algo. Algo que al, al... Al craftear, pues podemos volver a coger. Ok. Yo creo que ya, ¿eh? Ahora sí. Vámonos. Tenemos cinco balitas más Vale, aquí el, la ballesta Y aquí el fusil Tenemos también lanzallamas y tal Pero bueno, yo creo que vamos bien Vámonos No, ahí, no te caigas Te cubro te cubro. <risa> te cubro yo a ti <risa> Vamos a ver Cómo salimos de esta Okay. Eso, ve tú primero, ¿vale? ¿Dónde está? No habrá ido lejos. A ver. No hay luz. Venga. Carajo. Ya, ya. ¡Wow! ¡Wow! Se va, se va. Sí, vamos, vamos, sí vamos, pero vamos. no he liquidado. ¡Para, para! Bien, bien, podemos correr ahí un poquillo. Me ha reventado ahí. Cualco a tierra. Uf. Te tengo, pendejo. Estás por allí, por el final. Vale. El lo he perdido. El mani, tío. Bueno, el está Pekín. No sé si encender la luz o no. No sé por dónde está, la verdad. Tengo tiros por ahí. Ah, Vamos. Aquí en el centro comercial este. ¿Estás, tío? no hay mani si no hay manis sino. Oh, allí allí lo no han venido de allí eh caer sí. puto uy tranquila mani va por delante nuestra Venga, tenemos que rodearlo. Así si le doy ahí, tío. Ah, no, el pago se va, ¿no? Ok. Vaya, tío! No sé si me dejo algo. Vale, vale. Vale, vale. Buen... Una estrategia. Tenemos luz. Vamos a cargárselo. <ríe> ¿Y ya pegado en el martillo? Sí. Por aquí, vamos ahí. Así todavía. Busco a trancar la puerta. Ven, uno, dos y... Ostras, que se han cargado el mani, mani, mani, mani, mani. ¡Uuuh! Menudo tirazo le ha pegado. Nos quedamos sin compañero. Adiós, México lindo. Ostras, todos los sesos por toda la cara. Joder, Chungo, ¿eh? No ¿Sabes dónde estás metido, Avi? Aquí muera hasta el apuntado, ¿eh? Si cambiara a escopeta... Explosiva, le pego ahí con el explosivo. A ver, tenemos luz. El otro no sé por dónde anda. No se ve. De momento. A ver, estamos en una especie de cocina. Más cositas o okay. qué Aparte de esta Ah, la tijerilla, vale Ok Tenemos que seguir avanzando No se ve, eh A ver por dónde lo pillo O que no me pille a mí Esto me recuerda Al 1 el enfrentamiento que tuvimos Con Eli Y el otro malo Vale, he tenido que entrar por aquí, yo creo ah, Tiene que estar escondido No lo diviso, eh Este que por aquí se ha debido de escapar Por esta ventana se ha debido de escapar ¿Y ahora qué? Me voy a pegar un tirazo, ¡Aquí está! ¡Míralo! ¿Ves ¿No quién es? ¡Es el Tommy! Si es que es el Tommy, tío Vale, vale, vale Es que es Tommy Yo tengo el, el dual abajo de batería A ver si le puedo ponerle al cable o algo ¡Es el Tommy! El zoom era tan bueno Hemos tirado, pero no.. No habrá muerto seguramente, ¿vale? Sí. sí. ¿Quién era esa? Mierda. Ya no importa. Vamos a por leve y volvamos al apoyo. Venga, con esa lancha. Eso hemos venido por la lancha para. para ir a por el Levi. Venga, eso es. Bueno, que ya cogemos la lanchita Vale Ahí está Adiós Vamos ahí A una máquina la vi Vale, pato He tenido un pasado difícil Y el presente Tampoco se lo ha dado muy bien Ahora se está librando de todas cuando la coa con la él y la voy a reventar. <ríe> a ver ahí, peleilla de.. De Amazonas. Venga, vamos ¿Por dónde? Venga. Hola, hola. Hola, Trafal. Ya te echaba de menos. Digo, este no viene hoy. ¿Y la gente? No hay guardias. Bueno, pues estamos aquí no hay luz, vale un momentillo, a ver si puedo coger el, el cable vale vamos a ver si llego, complicado vamos a ver si no la lío parda a ver ok he llegado así que bien no hemos hecho ningún estropicio con el cable, ¿vale? Porque no me deje tirado el, el duarso. Ok. Bueno, vamos a tener que jugar aquí un poquito más pegadito, pero bueno. ¡Vámonos! Ahí con la litenilla, ¿eh? me mola a mí la linterilla. ¿Eh? ¿Qué dices tú que es la lancha de LED? Y patito. Nuestra madre Por arriba. otro Vamos a ver. Ahora tenemos que atravesar la isla. No nos Venga, pegamos un sprint. ¿Seguro que los lobos atacarán esta noche? Sí, es lo que me han dicho. Aprovecharán la tormenta para atacar. Eso sí, Isaac no cambia de opinión. Tu líder, Isaac. ¿Qué quiere? Terminar la guerra. ¿A qué precio? Pues ahora, al que sea. ¿Qué? Arriba. ¿Puedes trepar eso? No hay es nada. Típico. Venga. Está poco, pues. Vamos subiendo para arriba Ok Vamos lentillo por culpa de la Yara Pero bueno Claro, hombre. Es que... Venga, hacemos aquí un botiquín. Y ya está. Pues muy bien. Ahí. Hagamos el trapo. Aquí estos que están colgados. Vamos aquí por aquí, por el suelo. Me anota. Todos tienen nota. Cartita. Domingo. Esco yo tocamos tierra en la costa este aproximadamente a las 03 horas. Por pues una. ver ¿Vale? la información de los prisioneros. Ha sido útil. Sin resistencia directa. Buscamos un lugar elevado para orientarnos. Bueno, a ver, larguilla. Las no han arrasado y construido esta zona. Podría ser un buen punto de encuentro. Vale. Vamos a girar por si hay algo interesante. Nada. Los números son alarmantes. Han encontrado nuestro barco hundido en el océano. Destruido. Saben que estamos aquí Debemos encontrar otra salida de esta isla Vale, estamos aquí como en la nueva zona La isla, vale Bueno, vamos a hablar con esta A ver qué nos cuenta ¿Qué va? No creo, eh Trafal, este, todavía le queda, eh Al juego este, eh Es largo ¿Tiene mucha historia Me... Hay algo por aquí Por supuesto Más partes No van a venir bien próximamente Venga Esto es lo que yo decía Saqueando los coches Tío, hay muchos coches Que no, no eran saqueables Que este por lo menos Pues te dan algo de luz. Es normal Es para allá, ¿no? Y aquí Ahí Hola. ¿Es vuestro pueblo? No, es el refugio El nuestro está más allá Date. Eh, pues nada. Sí, porque tengo la lucecilla encendida. Vamos. Ojo, su tío. nuestra señal se ha la pistola, eh. Bueno, llegado justo en la lucha, ¿eh? Venga, la luz Aunque aquí ya... <ríe> Parece que no van a ver, ¿eh? Pago la luz Estas se Yo también me agacho No sé las moscas Me pegan otro tiro ¿Hay nadie? Vamos en la costa Tará. ¿Y parece este que hay algo Por aquí por el granero Ahí, ahí Flechita Bueno Y la gente Combatiendo se han ido todos. Y nos dejan aquí los víveres. Pues estupendo. Yo pensé que está lleno esto. Munición, madre mía, cuánta cositas estamos cogiendo. Mira los conejitos. Ahí colgado Conejito. Eso estaría bien, ¿eh? Cazar aquí un poquillo. Para algunos víveres o algo. Venga, vamos a ver. Leemos aquí. El marco distribuye el venado como te indico Vale, vale Bueno Hay una, un reparto ahí de Del venado Creo que no hay nada más Vámonos Y ahora algo Parece que sí. Vale. Esto nada. Y por aquí nada. No sé si habrá algo ahí debajo. Creo que no. No. Hay que registrarlo todo bien. Que es lo que han hecho aquí, tío. Cuando te pierdas en la oscuridad Busca la luz ¿Y eso? Algo que decía mi padre Vale Saca otra vez la pistola Yo saco mi fusil Venga Ahí, ahí Pégate una espada. No, ya vas así ya por ahí Pero bueno no sé dónde hay que subir, pero bueno Aquí Seguramente A ver, a ver, el carro mato este Let's go Vamos Esto es muy de Lara Cross. En fin de varios juegos Ahí yo creo que ahí ya, ¿no? Está perfecto Ahí viene el carrito para que suba la yara y nosotros podamos subir también. Venga, tranquila. A mi sitio. Vale. Me dan ahí flecha de ballesta. Aquí, okay, ¿eh? Tenemos ya Salseo. Salseo, Salseo. Mal asunto. Y aquí un refugio. ¿Cómo atravesamos esto? La puerta estará cerrada. El aserradero, el de la derecha, el de las antorchas. Podremos salir de aquí. Sí, podemos atajar. Perfecto. Aquello se va. Venga, tenemos que seguir nuestro caminito, ¿vale? Adiós. Dios, Dios. Tenemos Loot. De esto es que me los tengo que cargar ahora o qué. Tío Tengo algo de luz Yo no me voy a ir sin el luz Por lo menos ver lo que Ahí vale cuchilla Ok Aquí nada Creo que serán aquellos de allí enfrente, calculo yo. Lo que no sé si tengo que, que, que matarlo o qué. Dice que vayamos para allá. A ver, yo no sé si matarlo o qué. Se me están buscando. eso me pongo este? No sé. ¿Qué hacemos? ahora No me dicen nada, hija. Vale, tenemos que esquivar, ¿eh? A toda esta peña. Ese sí, viene por aquí, ¿eh? Cuidado Cuidado, como nos vean estamos perdidos, ¿eh? Shhh. No sé si me los tengo cargado o no ¿La ahora va para arriba o qué? Eh, tú Creo que tenemos a alguien por aquí, míralo ¿Viene, tío? ¿Está dando vuelta ¿O qué? En busca de enemigos. Viene, tío. Yara. ¿Es la Yara? <ríe> sí, tío. Es la Yara, yo para mí. Eh, eh, pero está ahí el otro, ¿eh? Tenemos que llegar allí. Que me ve, que me ve, tú. ¿Qué haces, loca? Vamos, no me han descubierto yo que sé por qué. ¿Qué le hago ahora? ¿Lo mato? ¿Dónde está el lujo? Mucho ojo, ya, ya, pero. ¿Qué hacemos? No, ¡Dios, Dios, adiós, Dios, adiós, <ríe> Ay, ay, ay, que me viene. Ay, que hay, hay otro. ¿Qué viene? Que viene, que viene, que viene, tío. ¡Ah, Que no van a ver, que no van a ver. Este lo tengo a matar, ¿no? Uy, uy, uy. Esto es muy difícil, ¿eh? Y van a ver por todos lados. He tenido que darle, si no. Me va a dar que me está buscando. Y tienen por todos lados, ¿eh? Sí, ya no ve me... ¿Lo ves? Ya hemos, ya hemos dado la, la voz del arma, ¿eh? Teníamos de munición La que le he dado a esto ¡Uah! Ya es lo que toca Visto, ¿no? Mi escopetilla, ¿no? Toma, a ver, chifle Eh, que está ahí, hay otro aquí Amigo Supongo que habrá que tirar Voy a cambiar un poquito Podemos cambiar Cambiar aquí a Este. La pistola es morta, de necesidad. ¿Y ahora cómo va la cosa? ¿Han descubierto que había mucha gente? ¿No? Esta era misión complicada Y para Para que no nos descubrieran. Bueno, supongo que habrá que ir para allá. Y... nos interesa... Uf, ¿Cuánto luz, tío? A ver si no me da. ¡Eh! ¡Hola, amigo! ¿Dónde va? Tú con esa cara. Creo que ya está. Eh, sí. Pues nada. Vale, no sé si sí. nos habremos dejado más, más luz por allí o algo, pero bueno. Vamos a ver aquí en, en la escalerita. Estaría bien encontrar un barco de trabajo o algo. También os lo digo. Podemos tener ya linterilla Aquí está el que hemos Cargado Estamos llenos, tío Venga, por aquí. Vamos a fabricar un poquillo más de munición Pero Es lo único Vale 8 de 8 Genial Ah, bueno, tenemos la de las vitaminas Vamos a ver. Este yo creo que ya deberíamos de De dárnoslo, eh A mayor distancia Sí, sí Vamos a ir ya dando este... Ok. Que puede estar bien. Esta de táctica de campo. Bueno, Al final, entre escopeta y... Y la pistola de caza, ¿no la hemos cargado? Venga, ¿se sube? No se sube. O sea, hemos a agarrado a la escalerilla. Ya digo, no sé si allí ha... A la otra casa o algo, vamos a ver. Tenemos por ahí. Bueno, algo de munición de escopeta que no viene mal, tampoco. Vale, cargamos un poco. Ok, podemos cambiar de munición a la explosiva. Vale. Y por aquí no hay más nada. Torre de vigilancia o algo, tampoco no, supongo. Porque ya que estamos, pues exploramos el campamento. Okay. Seguimos. Estamos llenos. Pues nada. Vamos allá ahora. Uy, uy, que me caigo lo harto de ella. Vale. Apago la linterna que no me vea. Tenemos que ir incógnito. Vamos, sigilo. ¡Ah! Que ella nos y habrá que, que saltar, ¿no? Vale, podéis subir. A ver, está como baja. Por aquí Vale A ver Pues te va a atacar el campamento este, parece ¿Esta por dónde va? Por allí Ay, ay, que me van a ver Emily Emily Quedan dos disparos del silenciador Va muy bien también la pistolilla Parece que no, pero va muy bien Vale, no hay luz Seguimos Aquí okay. Seguro que hay más fita de esto o algo A ver aquí Sí, sí un de cositas tenemos Soso. Ahí Perfecto No podemos fabricar más nada Así que estamos llenos ahí. Cuerpo, tierra Están pegando tirillos por ahí, ¿eh? Otra, otra vez vemos Bueno Poca cosa Y poca cosa No lo veo yo tampoco muy interesante El tema <ríe> Hay historias que sí molan Pero hay otras que no no merece la pena mucho, pero bueno Bien, tenemos mesa de trabajo Eso me gusta Porque era lo que estábamos esperando Esto por si hay algo más de parte Hemos visto ya que no, no hay nada Aquí lo que hay es El botiquín Y vamos a ver cuántas partes tenemos A ver qué podemos mejorar está. Mira, le podemos dar daño y todo, eh Puede estar muy bien también Mejorarle la ráfaga de disparo Y la ballesta Tenemos que mejorar la estabilidad Y la recarga El pues sí, es que está muy muy rico Y nos queda uno nada más De ráfaga de disparo Venga, vamos a mejorarlo a tope Yo creo que puede estar bien Ahí, nos pide 80 Vale nos quedan otros 80 Fabricamos aquí Vale A pegar tres tirillos De una vez Ahí, bien limpito Uff. Ahí es donde se cambia tiro a tiro y tal Pues estupendo Podríamos pegarle un poquito a la ballesta, ¿no? Digo yo o oh, daño, le damos aquí daño. Uy, la mira esta, esto tendría que ser ya la pistola de caza con mira. <ríe> Esa sería la leche. Hace bastante daño, desde luego, ¿eh? La.. La pistola. Venga, vamos a ver la ballestita. A ah, ver es que la podemos mejorar. Que está muy guapa también. Ahí. Más estabilidad. O oh, velocidad de recarga, ¿qué pensáis? Que no sé, tío. Estoy pensando. Estabilidad. Uf. Lo mismo le doy potencia a la otra. Vamos más daño. Y mejoramos aquí la pistolilla de caza. Vale, esto para la empuñadura, que no lo vamos a utilizar. La mira, ahí ya la tenemos. no ¡Oh! No, este es el que tenemos, esta habilidad. Vale, vale. Mira, por ahí vamos a dar daño. Para disparar tiros más potentes. Todo lo que sea ahí... Mejorar el daño... No viene fenomenal. Son misiones larguitas, ¿eh? Estas que hay aquí de del A, no... Podría hacer más speedrun, pero entonces te pierdes todo esto. Bueno, tenemos ahí mejorada ahí la pistolilla, que me ha gustado. Venga. Bastante potente, por cierto. Oh, bye. Pues oh, venga, yo creo que sí. Ya nos vamos ya. Apagamos la luz. Nuestro pueblo está al otro lado de estos cultivos. Genial. <risa> Y la volvamos a encender, así estamos todo el día ¡Eh! ¡Qué torre alta, tío! ¡Pues! Sí, ¿Estás tú la única? Pues yo no la veo, la aguja esta que dice Bueno, ahí viene uno al el huerto No sé para dónde tengo ahí. Tengo que allí al final, digo yo. No sé. Bueno, vamos para los campos y a ver. ¿Cómo nos ventilamos esto? Aquí por el maizal. Somos uno, una más Bueno, los otros sí, claro Aquí tenemos uno luego Le pego ya Leñazo Tenemos dos tirillos Venga, uno Liquidado Vale Aquí había otro, creo Sí Está ahí, está ahí no lo ve, eh. yo salgo ahí, le pego ahí un le otro leñazo. Venga. ¡Toma! Y ahora ya no tenemos el de este. El... Ahí el silenciador, ¿vale? Pero lo fabricamos músicamente. Y ya tenemos ahí cinco disparillos más. Venga, ya no sé dónde tenemos que ir Madre Ahí viene uno. Tenemos bastante loot. Se aproxima, pues... No, no, no, no, no, no Eso no, que no van a ver <ríe> Es que tiene la manía de subirse a los muebles Otro que ha caído Vale tenemos munición En estos casos viene muy bien la pistolita, la verdad Rápida y efectiva Aquí, dejamos algo Y aquí también, tío en la tomatera Cuidado que no nos descubra. Indica por aquí, ahí hay una, cuch una cuchilla Vale, bueno Supongo que es genial Seguimos Acá está el ejillo. Vale, tenemos que tirar para allá que él, pues, pasamos de él, ¿no? Vamos a por otra casa Ya está o con este Van cayendo Pobrecillo, pero... Si no, nos van a matar a nosotros Ya me han descubierto Ya tenemos por todos lados bueno, bueno, bueno De momento no me han visto ¡No! Están allí, están allí Me tira de, de ballestita, creo, ¿eh? Me tira de ballestita ¡No! Está muy lejos, ¿eh? No le hemos dado, ¿eh? <ríe> ¡Que no chifle! Lo tengo cerca A ver si podemos recuperar alguna. Uh. Hemos fallado. Buena, Yara. Eh, no puedo recuperar la flechita. En el Me has visto tú, ¿no? Izquierda. Tengo aquí. Toma. Lagazo. Pate esa Aquí un poquillo atrapada Pero bueno Ahí Tenemos uno Buscar la actividad ya tío buscarla Una flechita Bien, bien Otra lado esta, tío La pillo Vamos a hacer aquí Pedazo de arma Nueva Venga Ellos están por ahí Ni me ve Vale Quedando flechita Y otro por ahí, ¿no? Sí A ver Amigos Fuera ahí escondido, vale Vamos a atrapar entonces por aquí eh, Y nos ahorramos munición Easy Easy, que somos unos ninjas Vale, no hemos quedado sin Sin silenciador Vale, parece que lo hemos matado todo, ¿eh? Hemos acabado con toda la cuadrilla Así que bien 23 suplementos, muy rico Bueno, estamos echando aquí un vistacillo Ok Si sí, tenemos que registrar alguna casa más o algo, no lo sé De momento parece que no Bueno Vamos a ver el pueblito tenido que acabar con ellos Si no, acababan ellos conmigo ¿Dónde vamos? ¿Por aquí y parece que no tenemos acceso ni nada Aquí sí hay algo Aquí Y allí, un momentito Por aquí también, ¿no? ¿O ¿no? No, esta está cerrada, vale, vale Vale, vale Bueno, supongo que ya ni más nada Ahí, me indica aquí, venga Vamos con la de Muy fuerte, eh, la Yara Muy fuerte Aquí tiene que haber algo, digo yo hemos llenado de ahí de... Bueno, hemos recuperado todas las flechas, eso está bien mm, Hay juguetillos y rollo Una piel de, de zorro, parece o, o de chacal No sé No sé La despensa, parece, ¿vale? Vamos a ver. Yo creo que si podemos ir a por el alcance y tal, ¿eh? Y la salud, yo creo que ya es hora. Así que venga. Tener la respiración y mejorar la puntería, ¿vale? Y el siguiente sería este: el alcance del modo escucha. Venga, vamos a ver. Más cositas por aquí. Tenedor. La ballestita también está molona Cuidado Tenemos mira y todo ¡Ay la abejita. ¡Mira la abejita. Ok No hay más nada por aquí Vale, parece que no, ¿eh? Venga Siempre intento asegurarme, ¿vale? Para no perder ningún luz ni nada Vamos Parece que me ha llegado aquí una zona más o menos segura está Esta está recién muerta ¡Oh, Dios! Se ha la madre ¡Oh, Dios! Le vi aquí Esto lo ha hecho ella estaba intentando hablar con ella Quería hacerla entrar en razón Pero ella no Ella no paraba de gritar Y la ha cortado otra vez, nene se empezó a perseguirme Intenté hacerla parar Solo quería quitarme eh, de encima venga, venga, Y eh. se dio con la mesa Escucha Solo te estabas defendiendo No has hecho nada mal Ahora si todos estos niños Sobre todo este, más chiquito Los dos hermanos estos Vale Más tirillo, ¿eh? Tenemos más salseo Venga, dale el arco Podríamos darle un arco mejor Bueno, bueno, bueno, bueno. A ver, esta que la ha pasado. Este que se dio en la mesa, no sé, lo mismo se ha dado ahí con Con algo, con... No tengo ni idea. Pues se la ha cargado nene. No hay más nada. No vamos. Valentilla. Ahora, venga. ¿Qué sucede? Ahora tenemos que salvarlos, tío, sí. Y... Ojalá no muera ninguno. No Aquí una guadaña muy potente, eh. A ver. Ruidos de lucha por Bueno, bueno. por todas partes. Hay muchas lanchas en el refugio. En eso estaba pensando. Atravesemos la ciudad vieja. Evitemos las carreteras. Y el refugio. Aún falta. Es la mejor opción. Seguimos como hasta ahora. voy detrás. Miro por si hubiera algo de luz, pero parece que no, ¿eh? No, no, no veo yo aquí, esto está vacío. Vale, aquí me pongo a secar aquí. ¿Qué seco aquí? Dale, hecho. Ja, ja. Okay. Carretera destruida y tal Entonces esto tiene que estar Lleno de luz, digo yo Vamos, que nos encontramos momentín, chicos Un momentín Vamos ahí casi lleno Un poco de explosivo Esto, esto me interesa Ahí, suplementos, partes Perfecto Eso es lo que queremos Es básicamente lo que más nos interesa los Suplementos y las partes Venga, ya tenemos alcance del modo escucha Perfecto ahí vemos, Estamos ahí avanzando Con las habilidades de, de Abby Muy bien Faltaría la de la salud ¿Vale? Ok. ¿Qué tal el brazo? Está bien. Estoy cansada. Esto debería estar descansando y alimentándose de comiditas rica De venado en salsa y patatitas con mojo picón. Qué rico. Ya nos guía. Bien, ellos todavía con su paranoia. Es Qué movida, ¿eh? Adentro. No sé si tendremos que tirar de. A ver, lo de alternar ráfaga. No sé cómo ponerlo. Ahí está puesto. Y ahí está quitado, vale, vale. Prefiero de momento tiro a tiro. Es que si no, nos vamos a quedar sin, sin munición. Venga, apagamos la luz Y cruzamos por aquí Por la, por la rendija No sé para qué apagar la luz Pero bueno Vamos Si ahora tenemos ya más alcance ¿eh? Tenemos que evitarlo Intento coger cositas Que veo que no hay Pero bueno Aquí que venga, corre, coge munición, Abby! ¡Ay, ay, ay! Que no se sé ve ya para dónde tirar Aquí me da el pánico Pánico in the hot Bajo la puerta. Rápido. Ahí Ahí Venga Todo lo que sea luz Antes de irnos. Perfecto Cuerpo a tierra Dejamos eso ya está en la guerra, vale. Mira esto. Hay que bueno, salir de la Vamos como ratilla. Esto que si sí se ha visto lo. No sé si he hecho bien en tirarme tan pronto, pero bueno. Bueno, cuánto luz tío. Venga, venga Mientras no me salga una caja fuerte ahora A ver Si no me ve Coge, coge Qué pasado que me he quedado ahí Sin armas, tío Vamos ¿Podemos Voy a de estos. Sí. Vamos por otro, y un par de cositas Parece... Que no, que no se anda en la luz. Eh, parece que ya no hay nada. Oh, sí. Aquí. Algún, una cosita más. Estamos llenos. Sí, que había algo más, ¿eh? A ver. Vale. ¿Dónde, dónde? Algo hay ahí detrás. Creo que es detrás del... El monete. La de la pared. Vamos a ver. ¿Hay alguna monedita o algo? No lo sé. Pero no me lo indica, eh. Aquí, míralo. Monedita. Perfecto. Nada alcanza. 1836. Ahí con el... Con el pitirrubio. O rojo más luz, ¿no? Pues venga, vamos. Por debajo de aquí de... El camión. Seguimos nuestra andanza. Está hecho, amiga. Vamos allá. Vamos. no lo sé tú pues sigue vale no hay luz y ya tenemos que encender la luz porque si no esto vale parece que no hay luz hay que ayudarla un poco y tú subo yo por aquí premio están aquí Ah, vale Usted nos conoce Plazo partido Usted nos conoce Oh, Dios Ya lo hemos liado Ha matado, ¿no? tío No me he dado cuenta cómo, cómo ha caído Me han atrapado Ah, está Elisa. Aquí va a haber... Vale Isaac. ¿Qué estás haciendo? Tienes que oírme ¿A qué le hablas con él? ¿Qué vamos a ver detrás? Me salvó la vida Quítate en medio, y hablaremos en casa Me salvó la vida, por favor Javi, vamos Joder, es solo un niño Tres segundos. No, está apuntando. ¿Vas a dispararme? Dos. No me voy a mover. Está el echarril, eh. Avisar. A mí me le pegan tiro, pero yo. no. ¡Oh, la niña! ¡Corre! Ah, estaba viva, estaba viva, eh. Es que un giro dramático de la historia siempre. a ver Capítulo tras capítulo aquí nos sorprende de la marinera. Oh tío, que hemos perdido a Yara Y él se ha caído, pero. O no sea, si está muerto, o no? Tiene vale. un, pendiente, un pendiente Parece el nene, ¿no? En sí. la oreja Venga Esto está lleno de luz Andemos aquí Coge lo que Oh, su madre ya mía tengo lo que ¿Qué tiene? El arco y la flechita Nada más, esa Se nos vale para nada Niño Te van a coger Te van a reventar Bueno, de cartuchos y tal estamos llenos. Hay bastantes cartuchillos. Estamos llenos, así que... Moraría tener más, más cartuchos, macho. Estos son los explosivos, creo. Sí. Y estos son los normales. Tenemos hasta 8 cartuchos normales. Bueno. Tenemos lanzallamas también. Okay. Bueno, parece que ya no tenemos más luz Vamos habrá que tirar por aquí Esta ventana o algo Steam Oh dios Dios, que esto está lleno de Nosotros aquí al descubierto Voy a luz encendida Venga, sí Recuperamos algunas flechitas, Como saben que estamos aquí Bien, bien, el nene no lo esperaba, no lo esperaba Si ¿Sí podemos recuperar alguna flecha Una, por lo menos recuperado Vale y Parece que tenemos bastante luz Ok Aquí la ¿Verdad? Arda, voy a dar de ti Arda ¡Toma! <risa> ¡La que le he dado con la O, madre mía! ¿Viene? Sí, por ahí viene. Vamos a buscarlo. ¿Dónde está, amigo? El niño, pero yo que quiero descubrir al otro Ahí tenemos dos, ¿eh? Cuidado que están a punto de verme Venga, vamos a ir a matarlo Y luego looteamos Estaba muy bien la ballestita Esto lo voy a decir a ti sin contacto, enemigo. Este suena muy cerca, ¿eh? ¿Tú? Eh, eh, se complica. Está con ese crío, He ido Toma, por lado Te reviento La ballesta, también te reviento Lo que no que nos están tirando bombitas, eh No los veo con la arma! ¡Por encima! Ah, no tío! Tengo. Estoy sangrando ahí. Lev, sigues conmigo. Sí. Vamos a la salida. Vale, está liquidado. Y ahora sí podemos coger un poquito de luz, lo que podamos encontrar por aquí. Vale, no me han tocado mucho, la verdad Así que bueno Podemos hacer más munición de esta O de esta Un poquito de bombita casera Y un poquito de munición de caza Yo creo que está bien Faltaría algo más de aquí momentillo, un momentillo. Hay que cogerlo todo. Ahí. Eso era muy cerca. Ahí esa parte ahí porque no has cogido. Yo vigilaré. Eso vigilar mientras yo luteo Buen equipo Hacemos juntos Ahí ¿Qué hay aquí? Vale La rejita por donde entramos ¿Dónde? aquí sí este está lleno mm. allí por aquella parte mm. aquí estamos llenos y este de aquí. Y ese de. Muy bien. No puedo fabricar nada. Así que bien. De momento. Y vamos a ver. ¿Por dónde queréis? ¿Por dónde? Por aquí. Pues sí. Está muy bien, ¿eh? El jueguito. En otra zona o algo siento algo Estar arriba, no lo veo, eh. Ahora sintiendo yo, porque está tan cerca esto, una pista. Ah, vale. Sí. ¿Por dónde? <ríe> Me gustaría ver algo, tío, por aquí ¿No sabéis que puede haber más moneditas o cualquier otra historia? No sé Parece que no Bueno Parece que no, eh Salida esta el hacha pero no voy a cambiar seguimos con la de campo vamos un poco vale Donde hay algo de loot Aquí Un momentillo No sé, una moneda aquí A ver, a ver A ver, dónde está ese loot Un rincón o algo No, no Está ahí, pero ¿Qué hay? Ahí, vale Una flechita, tío, había ahí <risa> Madre mía Cógeme la escalera. Venga. Arriba. Let's go. Come on, everybody. Comunicaciones Antenilla Estarán Desactivada Por supuesto La electricidad Está todo Desactivado Bien Tenemos aquí otra Otro banco de trabajo revolverbench Estamos llenos Pero bueno vale. No, no, todavía no me voy Tranquilo Que todavía no nos vamos Espérate un momentillo, hombre Tienen toda una impaciencia en tiras para adelante Vamos a ver Maestita, no Pero veo que este tirado el matope. Copeta también Este nos faltaría la mira Y este recarga y estabilidad este, ganancia de fuego y estabilidad. Hmm. No sé qué os parece. Venga, vamos a darle un poquito de estabilidad y tal. Yo qué sé. Vale. Puede estar bien. A la ballestita. Estabilidad o velocidad de recarga también puede estar muy bien, ¿eh? Venga, un poquito de velocidad de recarga. Porque nos ha salvado el pellejo, ¿eh? Más de una ocasión la ballesta Muy buena Vamos a ir a lo, a lo walking Dead. A nuestra ballestita Ok Bueno, supongo que ya ni no más nada Eh... Y vamos a ver lo que encontramos aquí. Sí. Lo que queda de él. Lev. ¿Dónde están las lanchas? En el muelle. Pasadas las llamas. Pasada la llama, madre mía. Antes de que se vayan, ¿no? Sí. No moriremos en esta isla. Lo sé. Bajemos. Supongo que cuando bajemos ya no Ya no habrá vuelta atrás Vale Ahí tenemos lo de las llamas y El niño que ha hecho ya ¿Se ha tirado o qué? Ahora, ahora está Ahora Un poquito ahí Bueno, yo creo que es un buen momento para dejar el vídeo por aquí Que lo de las llamas Nos queda pasar todo eso Y supongo que será bastante largo también por lo que veo en el juego, así que os dejamos por aquí espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy sin más dilación nos despedimos muchas gracias a todos, chao, chao si es bueno, dale like chao